Hay una palabra que lo define este centro y es diverso. Talentos, orígenes, edades, saberes. Aristóteles decía que si los ciudadanos fueran todos iguales, no habría ciudad. El digital está haciendo temblar el mundo tal y como lo concebimos hoy en día. ¿no? Nos ha cambiado. Todo, ¿no? La manera de relacionarnos, aprender, la manera de trabajar. Una persona eh, en cualquier parte del mundo puede estar trabajando con otros ciudadanos en crear cosas nuevas, en transformar su propia realidad, ¿no? Media La Prada es un lugar donde pasan cosas improbables. El general pensamiento colectivo es una cosa muy mágica. Porque cambia la ciudad, pero también cambia la manera de ser ciudadana. Querer formar parte de manera más activa en la toma de decisiones. Pero eso es que no expone nada, como que es un centro cultural. Ha pasado a ser como más, no el laboratorio de tecnología de la ciudad, sino el laboratorio de la ciudad. Live to be having a way that food trust. In strangers, trust in, uh, our first. La necesidad de, de pensar, de dibujar otro tipo de instituciones. We have never even had a dream of that until a few decades ago. It's all connected. Tenemos que hacer un esfuerzo en mejorar la comunicación, en trabajar con comunidades más diversas. Hay tanta energía positiva y, sobre todo, tantas ganas de decir, volvamos a recuperar cómo eran nuestras ciudades antes, esas ciudades cercanas, abiertas, donde nos conocíamos. Hagan ustedes, construyamos juntos y juntos.